Hola amigo, amiga craneana Estamos hoy muy contentos Para responder unas preguntas Que mucha gente nos ha hecho ¿Cuáles son nuestras influencias? Y bueno, empecemos aquí con el buen voz A que sus influencias pasadas, futuras y presentes Ay cabrón ¿Más? Las, las futuras va a estar cabrón No sabe uno a lo mejor Mis niños, mis hijitos, mis hijitas Yo empecé Lo de la música ya Grandecillo, pero pues yo creo que te influencia toda la música que te gusta desde que eres chaval. Y a mí, de chaval, no era rockero, fíjense. A mí me gustaba la música disco, porque yo tengo seis hermanos mayores que yo. Imagínense, el más grande me lleva 15. Y justo cuando yo era un niñito, güey, andaban en la pubertad a todo lo que daba con la música disco. Entonces, a mí hasta la fecha me encanta la música disco. Pues esa fue mi primera influencia, los Bee Gees. ¡Oh! Ah, me acuerdo que cuando yo tenía como 8 años estaba pegando con tu bola de... Eh. <tose> Patrick Hernández, la de Born to be, Born alive. To be alive. alive. Y pues esa me encantaba, por ejemplo, ¿no? La voz me, me, como me gustaba, como se veía carrona, ¿no? ¿Tú sabías que Madonna le hacía coros ¿eh? ahí? De... Born to be, era su chava y todo. Claro, Pero, que sí, eh, sí, eh, sí, lo había escuchado, eh, ¿cómo no? Y bueno, después de eso, pues este, empecé a oír Win, por ahí ya en otro video lo había dicho, y pues Freddy Mercury me latió un chingo. Luego empecé a escuchar, este, Yard Rock, y ahí, ahí, pues yo te puse que de influencias como cantante, yo diga carones. De Luke Ram, abuelita de Batman, de Foreigner. En español, Miguel Ríos me encantaba. Bueno, Jorge Negrete, George Black. Ese me lo, me lo inculcó mi, mi maestro, mi primer maestro de canto. que Era un cantante de ópera, de hace, quebró hace como dos o tres años. Y él me dijo que yo era un no atenorado. Jorge Negrete y me dejaba escuchar te, música de Jorge Negrete, porque oír también por ahí algún maestro mío. Yo, fíjense, yo no conocía, en ignorante estaba. Este me dijo: Te pareces un chingo a Tom Jones. Y yo dije: Ay, ¿quién es ese güey, no? La verdad, antes que pendejo estaba. Y me dijo: escuchar a Tom Jones y dije: Ah, cabrón. Y pues, sí, esas han sido mis influencias, mis niños, niñas. Ahora vamos a ver qué lo influenció este cabrón, aparte del de mundo gay. <risa> <risa> yo igual que el vos Tengo hermanos y hermanas mucho más grandes que yo Y mis papás son también de gente mayor Entonces yo crecí oyendo La música que mis papás oían Que era lo de Reader Digest, de selecciones No sé, poemas de Amado Negro eh, Canciones de Atahualpa Yupanqui José, José, Manuel Todo lo que oía mi mamá, todo lo que oían mis hermanas Que pues, oían rock and roll, el disco Presley Este, todas esas son Y mi hermano, que me lleva como 12 años Él oía Led Zeppelin, Grand Fun The Who, Black Sabbath, entonces básicamente yo Yo de muy chavito escuchaba eso ¿no? Y me acuerdo que el primer, primer disco La primera influencia aéreo baterístico Que yo tuve en la vida, cuando yo dije Wow, yo quiero hacer esto, fue una vez que oí un disco Que de los Who, de The Who, que se llama Tommy, y yo oí la bataca y yo dije Wow, yo quiero, yo quiero Esta onda, entonces como a los 6 empecé a tener Una bataca chiquita como de Topolillo O del bombo de Topolillo que me gané Justamente en el programa de Chabelo Lo crean o no y empecé a tocar todo el disco de. ¿Te lo sacaste en la que te asfixia? En la que te asfixia, sí. ¿eh? Fui con mi tía Teté. Sí, es una historia de ver. Híjole. Fui con la tía y no sé. le saca la mano, la mano, que saca una espantosa X. Entonces pues, gané ahí y me dieron una bataca con la cabeza de tu No, Esa mamada. <risa> Y me gané, me gané la bataca del topollillo y, y, este, y ahí empecé la onda. Y empecé a tocar con los discos de mi hermano. Mi hermano era guitarrista. Ahí empecé, ahí empecé a oír The Who fue mi primer euro kit Kid Moon. Me acuerdo que yo clavé con Kid Moon años. Yo quería ser ese güey. yo decía, yo quiero ser Kid Moon de grande. Entonces yo veía las películas de Kid Moon. Me atosigaba con Kid Moon. O sea, estaba yo clavado. Ya más grandecito, aparte de lo que oían mis papás y mis hermanas. ¿verdad? Empecé a oír pues, Led Zeppelin. Y me clavé con Led Zeppelin un rato hasta la fecha. Yes, Black Sabbath, eh, mientras mis amigos oían épocas, estaban en la época glammy que oían a Motley Crue y a Poison y esa onda, pues yo oía Black Sabbath Dios, Yes Genesis, entre, entre progresivo con pesado, Ese es, esa es mi, mi influencia hasta ahorita como baterista en español me gusta mucho el solo estéreo me gusta mucho, mucho el estéreo me gusta mucho cómo escribe Serati me gusta su timbre de voz, también me gusta la música contemporánea, me gusta mucho Vivaldi, me gusta Debussy, me gusta también eh, Beethoven, Bach, toda esa onda. De repente sí me clavo y, y de repente puedo ir dos horas de bach. Y de repente pongo todo un disco de Black Sabas el mismo día. Esto es un viaje. Estás oyendo bach acá, super. Y de repente oyes Warpix, ¿no? Y luego pones otra rola de Vivaldi. Y luego pones una rola de Genesis. Entonces. Y ya no estoy escuchando la... Y al rato estás la, la, la. la qué buena, ¿no? Ah. Bueno, la bueno, suavecita. No, no es cierto. Little la Frank. del moño colorado La de Little Francis of the Neighborhood Ah, oh Paquito la del bar Básicamente son mis influencias Todo lo que me rodea, mi influencia, puedo cambiar de Siempre está presente Zeppelin, The Who y Rush Siempre Y pues de repente hay que oigo a Porcupine Tree de repente hay que oigo a Police Y de repente algo a Soda Stereo Y por están esos tres, esas tres bandas Zeppelin, The Who y Rush Y bueno, básicamente son mis influencias de bateristas Black Sabbath, ¿cabó? y Sabbath de... Sí, hasta tuve una banda de teléfono sí Black Sabbath me encanta Amigo, se te la pasa ahí pegado wey. ahí están mis influencias ahí está lo que escucho sean felices pórtense bien y bueno pues cuídense lo bien lávenselo mejor como dice Leo no sé cómo dice ese pendejo pero <risa> que vive el rock Vamos <risa> <risa> somos Kraler el poder del rock suscríbanse denle campanita manita todo no les cuesta no les cuesta cabecillas ya, o...